Hay una realidad en las iglesias que muy pocas personas hablan. Casi todos los ministerios muestran solamente los milagros que suceden, pero la realidad es que una parte de las personas se van a casa sin su milagro. ¿Y qué de esas personas? Eso pasaba en los tiempos de Jesús, pero aún sigue pasando hoy en día. A veces nosotros vamos a un lugar y esperamos que oren por nosotros o que por lo menos alguien nos dé una palabra. Y llegado el momento de dar esa palabra, se le da a todos menos a mí. Se sanan todos menos yo. Como dije al principio, eso pasaba en los tiempos de la Biblia, pero también sigue pasando hoy en día. Y la palabra dice que todo tiene su tiempo y tiene su porqué. A alguna de esas personas, en el tiempo de la Biblia, se le acercó a Jesucristo. Personalmente, Él le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Pero también hubieron personas a las que Jesús no se le acercó y tuvieron que hacer cosas extraordinarias para poder recibir su milagro. Por ejemplo, está la mujer del flujo de sangre. Ella tuvo que romper todas sus costumbres. Se arriesgó a ser apedreada por una gran multitud a cambio de poder recibir su milagro. También hubieron cuatro jóvenes que tuvieron que romper el techo de una casa para que su amigo recibiera sanidad. Sea cual sea la situación, la palabra dice que el reino de los cielos avanza y solo los violentos lo arrebatan. Tú quieres tu milagro, tú necesitas que Dios haga algo por ti o simplemente quieres que Jesús te use así como usó a sus discípulos. Tal vez tengas que montarte en una mata de sicomoro, así como lo hizo Saqueo, para que Jesús lo viera, aunque ya Jesús sabía que estaba allí. Algunos dirán, hermano, pero eso fue en los tiempos de Jesús. ¿Y yo qué? ¿En este tiempo? ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir? ¿A qué mata de Sicomoro me puedo subir? En el video anterior hablamos del lugar secreto y que el Padre está allí y que recompensa en público a todo aquel que lo busca en el secreto. Presta atención a esto que te voy a soltar hoy, porque hay un lugar a donde tú puedes ir y recibir todo lo que tú necesitas. En Mateo, Jesús nombra el reino de Dios y también nombra el reino de los cielos. ¿Acaso el maestro se equivocó? O tal vez nos quiere enseñar algo poderoso. El reino de Dios se nombra más de 68 veces y el reino de los cielos más o menos unas 32 veces. Pero sin embargo, las veces que se nombra para mí no le da más importancia y tampoco le resta. Ahora yo pregunto, cuántas veces debe estar escrita una palabra para nosotros darle veracidad al texto aunque fuese una sola vez que esté escrita eso basta para darle credibilidad a eso escrito pero sin embargo esta palabra se nombra muchas veces para llamar tu atención y no por cuestión de credibilidad sino de atención observa algo increíble en el libro de mateo en casi todos los capítulos se nombra el reino de dios y el reino de los cielos si yo debo resaltar algo en el libro de mateo es el reino de dios o el reino de los cielos lo repite por lo menos una vez en casi todos sus capítulos por eso basaré este, este mensaje en mateo mateo abre sus páginas en el capítulo 1 hablando de la geología de jesús en el 2 habla del nacimiento de jesús pero en el capítulo 3 comienza con las profecías como fue profetizado con Juan el Bautista preparando el camino de Jesús y cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ¡Wow! ese era el mensaje de Juan el Bautista y de ahí en adelante Jesús comienza a ser sinónimos entre el reino de los cielos y el reino de Dios por ejemplo en el capítulo 19 de Mateo es increíble la comparación que se hace allí después de jesús hablar con un joven rico que se entristeció al saber que debía vender todo jesús en el, en, el, en el versículo 23 y 24 les enseña un misterio poderoso dice así en el 23 entonces jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos aquí primera vez que se nombra aquí reino de los cielos en el 23 pero en el 24 ahí seguido después de eso dice así otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios aquí ya no es el reino de los cielos aquí no es el reino de, de los cielos sino el reino de Dios es impresionante porque en el 24 cambia, cambia al reino de Dios. Habla de un mismo reino, pero como en dos dimensiones diferentes. Por cuestiones de tiempo, no te voy a nombrar todas las citas bíblicas en las cuales se habla o se menciona el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero quiero que tú leas detenidamente todo Mateo y cada vez que se encuentres estas dos frases del reino de Dios y el reino de los cielos, puedes leerla puedes compararla y meditar el texto completo porque hay muchos tesoros ahí. sin duda alguna les voy a traer una segunda parte que la voy a llamar cómo manifestar el reino de los cielos en la tierra en este video en concreto voy a resaltar algunas citas primero a pedro se le dio las llaves del reino de los cielos era un hombre que caminaba y el cielo se manifestaba su sombra sanaba a enfermos su palabra tenía poder, peso y destino. Por su palabra murió Ananías, murió a Zafira. Él no pidió perdón. Él habló y expiraron inmediatamente a Ananías y Zafira. De eso te hablaré en la segunda parte. Pero para ir entrando al rema, vamos a Mateo 4, 17. Jesús repite la misma palabra de Juan el Bautista cuando dice Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Jesús habla en tiempo presente perfecto. El tiempo pre presente perfecto se usa mucho en el inglés. No es pasado, no es presente, ni es futuro. Es un tiempo perfecto que estuvo, que está y que seguirá estando disponible. Por ejemplo, yo llevo siete años casado. Aquí estoy diciendo, estuve casado, estoy casado y seguiré casado. En este tiempo perfecto, presente perfecto, que se nombra aquí en la Biblia, me encanta cuando sale. Porque me dice que estuvo, que está disponible y que seguirá disponible. ¡Wow! Esto es increíble. No era solo para Juan, solo para Pedro. También es para el pastor, también es para el adorador que está en la iglesia, para el diácono, para la hermana que se sienta atrás o que se sienta adelante. Está disponible para todo aquel que se atreva y que arrebate. Que aquella persona que quiera hacer que el cielo descienda, está ahí disponible para ti. Ahora bien, vamos a identificar ese reino del que habla Jesús y la dimensión donde está o donde están. Alguien podría preguntar, ¿y tú qué sabes del cielo? ¿Acaso tú has ido al cielo? ¿Por qué hablas de estas cosas? Bueno, la palabra me enseña que no hace falta ir al cielo para conocerlo. Te doy un ejemplo con un país, no sé, eh, Argentina. No hace falta que yo vaya a Argentina para conocerla. Solo hace falta que me acerque a una persona de ese país para yo ir conociendo esa nación. Solo necesito ir a la casa de mi amigo argentino, comer lo que ellos comen, escuchar lo que ellos escuchan, ver lo que ellos ven, escuchar cómo ellos hablan, ver sus costumbres y luego de yo conocerlo y de compartir con esa persona, créeme que sabré mucho de su país, incluso aunque no haya ido. ¿Sabes algo? No hace falta que tú mueras para que comiences a disfrutar del cielo. Aquí tienes al Espíritu Santo, conócelo y conocerás el, el cielo en la tierra y comenzarás a disfrutar del cielo en la tierra. ¡Wow! Esto es poderoso. Cuando Jesús habla de dos reinos, se refiere a dos dimensiones. Está diciendo en el cielo está una, donde está el trono, los ángeles, pero está diciendo que en la tierra hay una extensión, de ese cielo que está disponible para ti el reino de los cielos es una extensión del cielo en la tierra al descender el Espíritu Santo, desciende con él su poder y aunque esté en la tierra, sigue teniendo el mismo poder sigue siendo lo mismo es el Dios Todopoderoso aquí, en otras palabras cuando Jesús le dice a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos le está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, te voy a dar autoridad para que te muevas en una dimensión que solo Dios tiene acceso. Dios mío, esto es muy fuerte. Dios te está dando a ti poder para que te muevas plenamente en esa dimensión y puedas manifestar en la tierra lo que tú quieras. Fíjate que dice, no hace falta que vayas al cielo. Dice, desde la tierra ata y será atado arriba manifiesta aquí y se va a manifestar allá. wow wow cuando el Espíritu Santo desciende él trae una extensión de autoridad sobre los tres cielos sobre los tres cielos fíjate que dice el reino de los cielos una señal fuerte que el cielo está en la tierra es la liberación y la sanidad Mateo 12, 28 estas son las palabras de Jesús aquí está hablando Jesús pero si yo por el espíritu de dios por medio de quién? por medio del espíritu de dios hecho fuera demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de dios wow. si jesús necesitó del bautizo del espíritu santo si necesitó del espíritu santo para manifestar el cielo en la tierra cuánto más tú y yo cuando jesús se bautizó vino sobre él el espíritu santo mira la importancia de buscar al Espíritu Santo y buscar ser bautizado por él una cosa es una manifestación demoníaca y algo muy diferente es que haya libertad que haya liberación todo esto lo vamos a hablar en los próximos videos de guerra espiritual también les quiero enseñar a identificar los ángeles de dios en los sueños porque veo que personas me han escrito y están siendo engañadas creen que son ángeles que vienen de parte de dios y son espíritus engañadores bien ahora te quiero explicar esto de la extensión del reino de los cielos de otra manera las tarjetas de crédito existe algo que se llama extensiones consiste en darle una extensión de una tarjeta existente a otra persona que no es titular sin embargo esa extensión sale a nombre de esa persona y esa persona puede disponer de todo el límite que tiene la tarjeta principal cuando yo me casé yo le di una extensión a mi esposa de una de mis tarjetas y pasado un mes ella me pide dinero para comprar algo y yo le pregunto, mi amor, ¿y qué pasó con la tarjeta que te di? Ella me dice, me da miedo usar tu tarjeta. Yo le dije, ya no es mi tarjeta. Desde el día que la solicité, yo te hice a ti dueña de ese límite. Gasta, tú tienes un límite. Cuando no pase es porque ya hay límite, pero úsala, que yo pagaré. Así pasa con muchas personas. Tienen una extensión con todo lo que necesitan y no hacen uso de lo que le dieron, de lo que le pertenece. El, en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay angustia. En el cielo no hay escasez. ¿Qué esperas para manifestar el cielo en la tierra? ¿Por qué pides algo que ya te pertenece? La falta de identidad es el problema del cristiano. Jesús hizo mucho énfasis en el reino de los cielos, porque ya está en la tierra y todo lo que allí hay es para ti. ¿Por qué aún tienes temor si en el cielo no hay temor? ¿Por qué estás enfermo si en el cielo no hay enfermedad? La sanidad te pertenece, es lo que dice la palabra. ¿Por qué vives en escasez cuando en el reino de los cielos hay abundancia? Un día estaba yo orando y estaba un poco preocupado hace algunos años estaba preocupado por una situación que estaba pasando y de repente en visión me encontré en un lugar muy hermoso y yo trataba de recordar o de sentir ese sentimiento que tenía minutos atrás, esa angustia que me había invadido minutos atrás y no la encontraba y una voz me dijo no busques aquí la angustia porque aquí no existe miré a mi alrededor y vi que todo era perfecto, nadie estaba mal, nadie tenía malas intenciones, nadie estaba enfermo. Luego se me dijo, puedes tomar de aquí lo que tú necesites. wow Luego de eso volví de la visión y me di cuenta inmediatamente que aquella visión había sido muy real. Porque algo de ese lugar se me había quedado, se me había impregnado, no sé cómo lo tomé. Pero cuando intentaba buscar esa preocupación que tenía, era como que un sentimiento de paz me había invadido. Y no encontraba ese sentimiento. El problema estaba, pero el sentimiento no. Desde entonces entendí que hay un lugar que tiene todo lo que yo necesito y todo lo que tú necesitas. Amado hermano, todo lo que tú necesitas está detrás de una puerta. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todas esas personas, Señor, que están allí, Señor, a la espera de tu encuentro, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, que se les pueda revelar a ellos el lugar secreto, Señor, la llave poderosa de la oración, Señor. Es lo que abre todo lo que ellos necesitan, su sanidad, su ministerio, sus milagros, Padre. Ven al encuentro de ellos, Señor. Revélate, Padre, en sueños. Revélate, Señor, en su vida, en su día a día, Padre. En el nombre de Jesús, todo enemigo de distracción, de flaqueza espiritual, todo enemigo en contra de ellos, de su ministerio y de su crecimiento espiritual, se rinde en el nombre de Jesús. Se rinde en el nombre de Jesús. Te bendigo, querido hermano. Te bendigo, querida hermana. En el nombre de Jesús. Shalom. Bendiciones.